sustraendo h economía todo proyecto de investigación o trabajo de grado debe ser identificado con un título y para escoger el título se debe haber identificado un problema que se desea investigar por ejemplo pensemos en la crisis venezolana escasez inflación pobreza corrupción y es a partir de este problema que podemos plantearnos diferentes ideas que consideren qué puede estar ocasionando la crisis venezolana. Bueno, si eso es lo que se desea investigar, o se puede investigar cómo esta crisis puede estar generando otros acontecimientos en las personas, en los animales, en la industria, en los países vecinos, entre otros. Y ya con este problema podemos plantearnos cómo redactar el título. Y aunque no existe una receta o fórmula mágica que permita elaborar un buen título, se pueden considerar los siguientes cuatro aspectos. Número 1. Precisar el tema principal. Número 2. Indicar la especificidad que responde a la pregunta ¿Buscando qué? Número 3. La especificidad que responde a la pregunta ¿Dónde? Número 4 la temporalidad, que responde a la pregunta ¿cuándo? Ahora quiero que supongas que un profesional del área de nutrición y dieta plantea en su proyecto de tesis doctoral realizar una investigación para estudiar el impacto de la crisis en la población venezolana, referida a los niveles de pobreza en los patrones alimentarios de los niños entre 0 y 6 años que acuden al Hospital Domingo Lucianis del Seguro Social situado en el área metropolitana de Caracas, durante el año 2017. Y ahora quiero que prestes atención, tenemos un problema en la sociedad. Aquí tenemos estos cuatro aspectos, que nos van a ayudar a redactar el título de nuestra tesis. Y aquí tenemos la idea de lo que quiere estudiar el profesional del área de nutrición y dieta. ¿Está bien? En base a estas tres cuestiones, vamos a redactar nuestro título. Entonces, el título quedará así. Impacto de la crisis en Venezuela y los niveles de pobreza en los patrones alimentarios de los niños en edades de 0 y 6 años. Y entre paréntesis colocamos. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Hospital Dr. Domingo Luciani, Coyuntura, 2017. Okay. Vamos a ver otro ejemplo para que todo quede muy, muy claro. Vamos a suponer que un estudiante de economía pero esta vez en Perú. Quiere determinar cómo el subempleo contribuye con la pobreza en Lima Metropolitana. Así que en base a estos cuatro aspectos, vamos a redactar el título. El subempleo urbano como factor de la pobreza en Lima Metropolitana, 2007-2017. Ahora vamos a ver cómo aplicamos estos cuatro aspectos en este título número uno tenemos que el tema principal es analizar la pobreza y el subempleo urbano número 2. el trabajo busca ver la relación entre ambas variables número 3. el espacio físico de la investigación es lima metropolitana número 4. El tiempo está entre el periodo 2007-2017. Si deseas asesoría personalizada, por favor tienes que ver este video. Por otro lado, en la descripción del video te estaré dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que la mejor forma de agradecer sería dándole me gusta, compartiendo, comentando y suscribiéndote a nuestro canal.